Hola seguidores de todo un poco, bienvenidos nuevos seguidores eh, Hoy vamos a hablar de la moneda de mil pesos año 1988 Que tiene en estampado a Sor Juana Inés de la Cruz Bien, miren, aquí tengo esta monedita Vamos a ponerla un poquito más grande sí. Cuento nada más yo con esta moneda Que es del año 1988, que fue de las primeras que se acuñaron Sí, está muy maltratada. Sí. Abajo dice Juana de Asbaje. Sí, está muy maltratada. Y por la parte de atrás, que no me acuerdo cómo se menciona, pues el escudo de, le, de la moneda nacional de la bandera de México. Sí, el escudo de México. Muy bien hoy vamos a tratar el tema de esta moneda que les traigo un poquito más de, de información eh, tanto datos históricos y cosas así pues porque se devaluó tanto la moneda obviamente también les tengo el precio eh, numismático de si no ha sido este, manipulada en caso de que se haya sido pulida y todo eso Qué efectos tiene haber sido pulida y todo eso va a estar muy interesante ya me he estado introduciendo más al tema de numismático así que les invito a que se suscriban al canal le den like, compartan like, compartan y pues vamos a iniciar el video bien <coughs> miren muy bien En esta moneda eh... La emisión de la moneda de mil pesos mexicanos eh, eh, se hizo, inició en 1988, tuvo, tuvo lugar en un contexto económico difícil para México, durante la década de 1980 el país experimentó una crisis económica que se caracterizó por una inflación galopante, o sea muy traqueteada una devaluación de la moneda y una disminución del crecimiento económico la crisis se debió a parte de la caída de los precios del petróleo que era la principal fuente de ingreso del país de México además el gobierno había tomado préstamos eh, en moneda extranjera para financiar proyectos de desarrollo y cuando la inflación se disparó el costo de estos préstamos se volvió insostenible para hacer frente a la crisis, el Banco de México implementó diversas medidas, incluyendo la emisión de monedas y billetes de alta denominación, como la moneda de mil pesos, ¿sí? como esta que tenemos aquí. La idea era reducir el número de billetes en circulación y facilitar las transiciones comerciales, aunque la emisión de la moneda de mil pesos y otras medidas ayudaron a estabilizar la economía a corto plazo. La inflación continuó siendo un problema importante en México durante varios años. La moneda de mil pesos mexicanos perdió gran parte de su poder adquisitivo debido a la inflación. Y hoy en día su valor en términos de compra es mucho menor que en el momento de su emisión. Muy bien. Eh, ¿quién, ¿Quién es la mujer que está estampada en la moneda? Es Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a hablar un poquito de la historia de... de del personaje que está estampando las monedas. Obviamente, futuros eh, videos van a ser relacionados a esto. Que desde, desde que inicié haciendo videos de numismática, amigos. Este quise eh, eh, hacer este tipo de videos completo. Historia y por qué. ¿Por qué se estampó esa moneda? Bien. Es algo, algo parecido a lo que quería hacer. Bien. Dice. Dice, dice mi. ¿Cómo se dice? Mi escrito para que no se me olvidara Y no tener el menor eh, tipo de errores en, en mi redacción Muy bien, ¿Quién fue Sorjano Inés de la Cruz? Nació, de, nació en 1651 y falleció en 1695 Fue una de las figuras más destacadas De la cultura mexicana Y una de las primeras escritoras latinoamericanas reconocidas Nació en San Miguel, Nepantla En la cual... Está en el cual Estado de México y desde joven mostró una gran, un gran interés por la lectura y el, cono y el conocimiento. Sor Juana ingresó en la vida religiosa a los 19 años. Fue conocido como una erudita y una intelectual. Escribió poesías, teatro, prosa y ensayó sobre todo religión, políticos y sociales sobre todo en temas religiosos, políticos y sociales, perdón. Sus obras abordan cuestiones como la condición de las mujeres, la educación y la ciencia y era considerada consideradas avanzadas para su tiempo. En su vida, Sor Juan enfrentó la oposición de la iglesia y de algunos sectores de la sociedad que no estaban dispuestos a aceptar que una mujer que una mujer podía ser culta e inteligente fue sometida a un juicio inquisitorial y finalmente renunció a sus actividades literarias y filosóficas el legado de sor juana inés de la cruz para la cultura mexicana es inmenso es considerada una de las figuras más importantes de la lectura colonial y una precursora del feminismo en América Latina, su obra sigue siendo estudiada y valorada en todo el mundo y es un símbolo de la lucha por la igualdad y el conocimiento la imagen de Sor Juan Inés de la Cruz aparece en diversas representaciones artísticas, literarias y culturales y luego, y su legado sigue inspirado a generaciones de mujeres y hombres en todo el mundo bien pues es un poco de la historia de Sor Juana, por eso eh, las monedas y billetes, en casi en varios, muchas partes de los países, y si no es hablar mucho casi en todos, es, proponen a sus personajes históricos que tuvieron relevancia, relevancia en su historia. ¿verdad? Muy bien, dice... El valor de la moneda de mil pesos mexicanos en 1988 en calidad proof, ya vamos a hablar un poquito ya más de numismática, vamos a centrarnos a lo que venimos. Dice, varía dependiendo de varios factores, como su rareza, la calidad de su acuñación y su estado de conservación. Además, los precios pueden variar en funciones de la oferta y la demanda del mercado numismático en un momento dado. En general las monedas de alta calidad como las acuñadas en calidad Proof suelen tener un valor superior al de las monedas con moneda de circulación. En videos anteriores ya les había mencionado o explicado lo de, lo de las calidades. La Proof es la más alta que de hecho se fabrican con esa calidad para, para lo mismo, para coleccionistas. En el caso de la moneda de mil pesos mexicanos en 1988 la calidad Proof su valor puede oscilar entre unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares, dependiendo de su estado de conservación y su rareza. Es importante tener en cuenta que el valor numismático de una moneda no solo depende de su antigüedad o rareza, sino también de otros factores, como la calidad de la acuñación, la, pre la preservación de la moneda y su historia. Por lo tanto, es importante buscar una evaluación profesional de la moneda en cuestión antes de, de, de determinar su valor. Muy bien esa es la información que estuve recopilando para ustedes ahora vamos a ver lo que en otros videos hemos hecho ver de páginas de precios y más que nada de numismática muy bien vámonos a la web esta es la, la página de forum que ya les había hecho mención Sí, donde pueden encontrar varios datos, sin, como el, la cantidad de piezas acuñadas en tales años, dependiendo de su moneda bien, yo cuento con la, una de las primeras emisiones de esta moneda, pero de esta moneda, como les comenté ya al inicio del video fue una moneda que por la devaluación y todo se, se se acuñaron demasiadas monedas de hecho de este año con la que yo cuento fue la que más se acuñaron se acuñaron 229.300.000 monedas al siguiente año 1989 se acuñaron 215.716 ¿Sí? el año que menos se acuñaron fue de 1990 se acuñaron 41.291.000 eh, monedas muy bien ahora en su valor numismático, conforme a esta página, que se la recomiendo mucho, la visiten si es que quieren informarse un poquito más sobre el valor de su moneda. Tenemos las calidades. ¿sí? Esta es la PR, es la proof, Y esta es la más baja, la más convencional, que es la que yo cuento. ¿sí? Está muy maltratada, como ya la habíamos visto. Tiene muchos rayones, muchos golpes, pero... Pues fue una de las primeras, es, es comprensible, ¿verdad? Obviamente no fue calidad proof, fue una moneda común y corriente que salió a circulación. Muy bien. ¿Por qué, por qué les digo esto? Si se fijan aquí, déjenme hacer un poquito más grande esto para que alcancen a leer. Sí. Esta pues no tiene precio porque es como mi moneda que pues no tiene valor alguno, entonces yo le puedo poner un valor, un valor numismático, obviamente no excediendo los precios que están aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí vamos, como siempre lo hacemos, a las monedas eh, que ves, son vendidas en Mercado Libre, en eBay o Amazon y todo eso. Muy bien. Entonces, considerando estos valores. Que están aquí entonces son la más baja si mi calidad de mi moneda estuviera en una calidad como esta la estuviera vendiendo aproximadamente 114 dólares, eh, euros perdón que 114 euros son 2200 pesos mexicanos pero si tuviera una muy muy buena calidad obviamente no hay calidad proof eh, sí, sí se acuñaron se acuñaron en calidad proof pero pues hasta ahorita no hay ninguna en este forum pues no hay ninguna a la venta o que la hayan existido pero una anterior sería casi 200 euros que viene siendo un aproximado de 3880 pesos mexicanos aquí hay un dato importante vean esta moneda del año 1989 Llega a tener un costo hasta 440 euros. Que es la más alta. Vamos a ponerle que se ven como 8500 pesos. Pues ya es un buen varo ahí. Aquí el detalle. Vamos a, al mercado libre. Vean. Hay un dato muy importante que quiero que noten. Se si fijan. El color de mi moneda. <coughs> es, un, es un color original, o sea, nunca ha sido pulida ni limpiada ese es el color original de la moneda obviamente, con el pasar de los años ¿sí? es, es una moneda que cabe en la numismática porque no ha sido eh, adulterado ni mejorado su, su estado en pocas palabras, no se ha pulida ni limpiada y quiero que vean esto, miren el color de esta moneda pues es un poco más opaca más, más brillante más bien. Más clara que mi moneda. Y tiene un costo de 10 mil pesos. Obviamente ha sido manipulada. Y recordemos que para el mundo numismático. Es, es lo que vale. Que no sean limpiadas. Es, es, es su valor de antigüedad. ¿Sí? Aquí pues esta sí este, Tiene un parecido al color que tiene mi moneda. Pero aún así está muy... Muy alto el precio, 6 mil pesos. Y recordemos que el, el precio más alto en el mundo numismático referente al, a este forum es de 8 mil pesos. Ahora, si damos un clic aquí, vamos a ver el estado de la moneda. Okay, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Y ¿Sí se ve? Ah, es que no puse aquí la. Ok. Ahí está. Veamos, pues igual está, está muy brillante, no creo tiene golpes. Y aparte sí se ve que ha sido limpiada. Obviamente las monedas, numismáticas para que entre el mundo numismático, lo preferente no es limpiarlas. Pero hay profesionales que lo hacen con un cuidado para no maltratar su estado numismático. ¿sí? La parte exterior pues sí se ve un poquito ya más... Que no ha sido tan tan pulida, pero igual sí está como limpiada. ¿A qué voy? ¿Cuál es mi punto aquí? Miren, esta otra moneda de 15 mil pesos. Pues no, no manches, que fuera de oro, ¿verdad? Este, miren. Esta es una moneda que cuesta 950 pesos. ¿Sí? Y tiene un brillo excepcional, entonces quiere decir que sí ha sido pulida. Porque este no, no ha sido limpiada. Cuando se pulen, tienen un tratamiento. Esta moneda estuvo. Eh, se fabricó en aluminio y bronce. ¿sí? Es una de las pocas monedas que no se hicieron de, de níquel y cobre. O sea, de cuproníquel. ¿sí? Este es de aluminio y bronce. ¿Qué? Y bronce, perdón. Sí entonces probablemente este no ha sido pulido pero sí ha sido limpiada o si se fijan no, tienen gol no tiene golpes probablemente si este sea su estado original a lo mejor me estoy yendo por a lo mejor por el reflejo de la luz porque sí se ve que no tiene ningún golpe bueno si sí, ahí, ahí se ven algunos bueno ahí les va por qué les digo esto Vamos a más abajo. Estas miren. Estas monedas. Esta, esta, esta. Ya no tienen un color amarillento como el cobre. O el bronce. ¿sí? No el cobre es como anaranjadito. Vean. Estas ya parecen como si fueran de plata. Más esta. Y miren tiene 15 mil. El costo de 15 mil. Pero es un color que ha sido pulida. Me estuve informando. Y cuando son hechas del material de aluminio y cobre cuando les aplican un líquido o un químico y las limpian con ese químico esa mezcla de esos dos materiales hace que se vea color plateado entonces desafortunadamente esas monedas pierden su valor numismático sí, porque como lo hemos visto y les hago hincapié si se encuentra una moneda o cuenta con una moneda, no las limpien, no les echen eh, productos químicos, aunque sea jabón es producto químico, ¿sí? mejor así, déjenlas, si quieren ustedes que su, eh, conserve su valor, llévenselo a un profesional, él va a saber cómo este, limpiarlas, porque si no va a pasar esto y lo que esta persona está pidiendo por esta moneda, pues la mayoría la va a mandar al, al chicle, no, sácate con tu moneda. Vean, este ya pues es más razonable, 240 pesos. ¿sí? Vamos a darle un clic. Aunque la de abajo se... Pero igual, o sea, no es el color eh, que debe de tener. ¿sí? Igual ha sido limpiada con algún químico. La que sí es esta, miren. Esta sí se parece a la que yo tengo y es un color que debe de tener. Igual tiene su gran golpe aquí porque no se ve ahí está tiene su golpe ya muy notado se nota mucho perdón y vean pero este es el color original ¿sí? ya con el pasar de los años y pues su valor es 149 pesos que es muy considerable porque recordemos que pues no tiene precio ¿sí? y 114 euros son $2,200 pesos, pero como está muy maltratada, muy golpeada, desgastada, pues su valor reduce muy muy considerablemente. Y probablemente este precio podría alcanzar si no tuviera este gran golpe. Podría alcanzar a llegar a costar los $114 euros. Bien, esto es en eBay. Digo, el mercado libre. Si sí, hay mucha persona que desconoce, vean, bueno, esta todavía 120 pesos, pero pues la pulieron con químicos. Esta se ve quemada, miren, por el químico. Bien, vamos a eBay. En eBay, pues es lo mismo. Vean, todas estas piezas. Estas piezas han sido. Bueno, pues son diferentes. Esta, esta sí tiene un color considerable. Pero el color entre la de mil pesos y la de 100 es muy parecida. ¿Sí? Esta pues igual... Esta probablemente, vean... Esta está desfasada. Es una moneda desfasada que probablemente... Si sí les den... Lo que están pidiendo porque es una pieza rara. ¿Sí? Aunque igual... Se ve que estuvo en circulación porque tiene rayones. Está desgastada. Pero con... Eh, muchas piezas, aunque estuvieran desfasadas en aquellos años... Eh, estaban en circulación de todos modos porque se veía el el número de su valor entonces pues las monedas en sí, sí tienen valor pues pero muy pocas personas sabían que estas piezas en un futuro iban a costar algo de billete está pues, muy bien el precio 922 pesos está muy buena y pues aquí en Ebay pues las, los precios los costos están más accesibles 73 pesos ¿Sí? está 87 pesos 108 pesos Aquí pues Está más Más aceptables los precios Esta sí pues hay que ver Su estado Eh pues, no sé si Bueno si son todas probablemente sí ¿Verdad? Pero si sí se ven, esta no Esta está, tiene un Como que la agarraron para soldar Miren Probablemente, probablemente. Este esta, esta no, tiene un color pulido. De pulido, muy bien. Pues ahí está amigos. Espero les haya gustado este video. Este, voy a... Me castigaron en YouTube por infringir los derechos de... De no sé qué fregados, pero me pusieron mi infracción. En siete días no, no pude hacer videos. Este lo estoy haciendo... Previo, porque hasta mañana se me quita el castigo Entonces, probablemente Este video lo estén viendo el día de mañana Que va a ser hoy, o ahorita Sí Muy bien, pero ahí estamos Bien amigos, pues los, los invito A que se suscriban, le den me gusta Compartan ¿sí? Acuérdense que aquí están mis redes sociales Estamos en YouTube En TikTok Ya en Facebook ahorita, no, porque también Ya me quitaron mi, mi canal de casi 91 mil seguidores. Ahí sí es que subía contenido de otro tipo. Pues que pues sí, yo estaba consciente que tarde o que temprano me lo iban a quitar. Pero aquí les seguimos echando ganas en YouTube. Así que nos vemos en otro video. Cuídense. Hasta la próxima.